La danza, el baile, el ritmo, el candombe, el tambor. O sea, nosotros, eh, nuestras, nuestros ritmos musicales, pensar una chamarrita, pensar una samba, sin que revisemos la raíz africana en lo que tiene que ver a compases, a ritmo. Y estamos mirando, tenemos una posición sesgada sobre la historia rítmica musical tan A ver, está bueno esto que nos interroguemos sobre cómo se conformaron nuestros, nuestras naciones, quiénes las conformaron, y si las conformaron los criollos, los gringos, los negros, es seguro que nuestras culturas están impregnadas de cada una de las prácticas de ellos, por lo tanto no podemos negar ni las historias, de los negros en nuestras culturas o en nuestras prácticas cotidianas ni las culturas de los originarios en nuestras prácticas cotidianas ni la de nuestros gringos porque todas ellas conformaron a estos pueblos, conformaron a lo que somos nosotros hoy estos argentinos, entrerrianos y en este caso paranaenses